Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Mi nombre es Henry Pineda y te voy a enseñar a crear Lettering 3D con texto dentro de Adobe Illustrator. Así que seleccionamos la herramienta de texto y damos un clic y vamos a reemplazarlo por una letra, solo una para probarlo. Y voy a quedarme con la X y con la herramienta de selección en una esquina, Shift, clic y arrastrar para hacer bastante grande esta letra que está por aquí. Muy bien, ahora le voy a convertir en contornos y es importante... Que el relleno lo convirtamos en un trazo voy a hacer un pequeño zoom aquí y seguidamente para que nos quede muy bien el efecto tenemos que cortar un segmento de la misma puede ser cualquier parte de la letra bueno yo me voy a quedar aquí clic y clic con la herramienta de la tijera si te das cuenta que está seleccionada esta parte que está aquí dos veces presionando la tecla de o backspace pues quitamos ese segmento y ahora vamos a crear un pequeño círculo shift clic y arrastrar para que se cree en proporción voy a rellenar ahora la parte pero con un degradado lo voy a duplicar con la herramienta de selección alt y shift clic y arrastrar para duplicarla y en el panel de degradado voy a cambiar por un degradado que puede ser este que está aquí viene por defecto dentro de Illustrator o cualquiera de los que ustedes puedan elegir y ahora le toca el turno a la herramienta del blend dando doble clic donde dice especificar pasos, dejémosle 200 para que la función se vea muy bien. Clic en OK. Ahora voy a elegir un clic, o dar un clic aquí en la parte derecha del círculo, justo ahí en la parte ecuatorial. Clic aquí, clic acá, y ahora ya tengo esa función que está bastante interesante. Regreso de nuevo ahora a este objeto que está mochado, que está cortado. Y es importante rasterizar, o mejor dicho, expandir, la apariencia o expandir este objeto tanto en relleno como en trazo para que se pueda dar ese, ese efecto. Voy a agrandar un poquitito más para que se pueda ver mejor. Y ahora viene la magia. Seleccionamos los dos objetos, objeto, menú objeto, fusión, reemplazar con el homo ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué bacán!